Perla, la pata bailarina Perla era una pata que quería ser bailarina Sabía patalear y bucear en el agua Ahora voy a aprender a bailar, dijo Perla Y fue corriendo a decírselo a la abuela pata Pero no seas tonta Perla, bostezó la abuela Los patos no saben bailar Saben nadar en el estanque y masticar tallos verdes pero Perla estaba decidida a bailar. «Voy a buscar un lugar secreto para practicar», se dijo. Se puso en punta de pie, pero se cayó una y otra vez. A Perla se le escapó una lágrima del ojito. Su abuela tenía razón. «Nunca voy a ser una bailarina», lloró Perla. Se puso tan triste que se escondió debajo de un viejo barco y se quedó dormida. Esa noche llegó el invierno, cayó mucha nieve por todos lados. Cuando Perla se despertó, el estanque estaba todo blanco. ¡Oh! dijo Perla. El estanque estaba congelado y resbaladizo, perfecto para bailar, mírenme, gritó Perla. Todos los patos estaban asombrados, Perla finalmente sabía bailar.